Buenos días a todos. Es un gusto estar acá, en Santa Cruz, todos ustedes. Eh, gracias por acompañarnos. Voy a una sala llena. Pues me, me encanta y me hace sentir muy bien. Mi nombre es Carlos Martínez. Como, como muy amablemente me presentó Sandra, soy gerente de tecnología del ANI. Me acompañan Nico Antonielo, amigo de toda la vida, eh, trabajando para ICANN hoy, y David Huberman, un muy buen profesional de mí también, también trabajando para ICANN. David va a hablar en inglés, por lo cual si alguno necesita los aparatos los, los entregan en el fondo. Y mientras nos ordenamos y los que quieren buscar su aparato lo buscan, déjenme contarles un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Este es un, en cierto sentido es un experimento, una actividad nueva que nunca hemos hecho en este formato. Le llamamos DNS Hackathon, por falta de un mejor nombre. Lo que queremos hacer es invitarlos a ustedes a hacer cosas. Queremos invitarlos a que configuren servidores de DNS, que configuren eh, funcionalidades en DNS, pero que lo hagan ustedes mismos, porque creemos que es la mejor forma de aprender. Hacer eso en un slot de tiempo limitado durante un solo día es bastante complejo. Entonces lo que hicimos fue dividir la actividad en dos partes, o en muchas partes si quieren. Hoy lo que vamos a ver es una introducción teórica a algunos temas, eh, que por su extensión obviamente no es un curso de DNS, es introducciones, no introducción tienen una herramienta para unificar terminología y vamos a plantear una actividad. Y ustedes van a tener, los que quieran sumarse a eso, van a tener toda la semana para hacerlo. Y el viernes a la mañana vamos a hacer un cierre de la actividad donde vamos a comentar eh, bueno los resultados, qué era lo que se esperaba y quizás hacer algún reconocimiento a los que hayan podido cumplir con la mayor cantidad de desafíos. Entonces. Les voy a contar algunas cosas que van a tener que hacer ya hoy mismo. los que Les interesa participar eh, sobre el final de la presentación de David, que es quien va a hacerle esta introducción teórica. Les vamos a mostrar dos enlaces. Le vamos a mostrar un enlace para unirse a un grupo de Discord, que es donde vamos a hacer la mayor parte de la coordinación de la tarea durante la semana. No es que nosotros nos vamos a desaparecer durante toda la semana, sino que vamos a estar disponibles para ustedes para ayudarlos y para guiarlos. Ese, ese Discord es un, es un canal de chat donde vamos a poder interactuar libremente este, sobre, el, sobre esta actividad también vamos a estar disponibles si quieren hablar presencialmente este centro de combinaciones es muy bonito en el sentido que tiene varios espacios de networking digamos eh, con sillones y donde nos podemos sentar a, a conversar de DNS. y el segundo link que les voy a compartir o que les voy a mostrar sobre el final de la actividad tiene que ver con un formulario que ustedes van a tener que llenar que es el que les va o nos va a permitir a nosotros después asignarles las credenciales para acceder al servidor que van a configurar ¿Sí? tenemos una capacidad de 30 servidores la idea es que si hay más de 30 se unan en grupos y trabajan en grupos de hecho las tareas son, eh, tienen un, no son difíciles pero tienen una complejidad que quizás trabajar en grupo lo hace más rico y lo hace más viable así que bueno con esta intro le doy la palabra a David okay. Yeah. Buenos dias. Buenos dias. Uh, I am going to am give, going to give the, the, beginning uh, the beginning of our presentation, of our presentation this morning, this morning English. in English. Uh, welcome, everybody. We're going to talk uh, a little talk bit about, about uh, some of the basics of DNS and move into, and move into some, of some of the more advanced concepts. concepts. Uh, for those of you those of who know who a lot of, know this, lot of this, there's some history in there history we hope there. you find interesting. interesting. For, for harsh, those of you who are new, welcome so machines the on the internet find each, find each other by ip address, by IP address. That's, how they, that's how they communicate but of, course, but of course an ip address doesn't work for, doesn't for humans, humans because we prefer names, names, prefer names. names. right but this didn't always exist but this didn't always didn't exist for many years before 1983, before 1983. We, we manually defined, defined each of the, each of the machines, machines that, was that was connected to the internet, to the internet. And, we and we did so in a single file, file, a single flat, a single flat file, file called, called host.txt. Host. Host. And all of the all machines, of the machines connected, connected had to share the share same, the same file flat file in order to in find all the other, all machines, the other machines. machines. And of course, as you can as imagine, this does not this does scale, not scale very well. So, so, in 1983, 1983, a gentleman named Paul Mockapetris published RFC, RFC 882 in November, in November of, 1983, of 1983, and it defined, and it defined what, we what, what we know today as the domain name the domain system. Name system. DNS, DNS is an inverted, inverted tree, tree is one way is we, one can we can about think about it. And at the very, at the very top, top of the tree, of the tree are the roots of the, tree, of the tree, you know, which are, grown, you know, which are normally at the, the, the bottom in the ground. But in DNS, we look the at it from, from the top down. And the, and the root of the, of the tree includes all of the, all the information found for the top-level top top top the nodes. nodes, the, the top-level domains, the tld.com.bo. Or, you know, we can make anything up we want. They don't even have to be in... They don't even have to be in, in, in a, a, Roman a, a Roman alphabet. alphabet. They, can they can be in a different style. character set, they can set. be in Arabic, they can be in Arabic. Japanese. Be in Japanese. We And we convert them, them, them to, ASCII to ASCII so that the machines, machines can read them, we can but we can display them, them in 7,000 different languages, 7,000 different scripts. In this tree, we have, uh, we have an unlimited number of, number of levels, but typically you see www, and then you see, w w w you see the domain, domain an example, .com, and then there's, and another, then there's dot another dot. dot. It, turns out, It turns out, when you write, when you write a, uh, when you go to, when you open up a web browser, And you, and you put in a URL, URL www.lacnic.net, there's, always, there's actually always actually a dot at the end, it's actually www.lacnic.net dot, dot. D but we don't have to, don't have to type it, but the DNS knows that it's there, and it's that dot that is the root. We call that a fully qualified domain name, and that helps us be very specific about what we want in the DNS. When we talk, When about, we the talk DNS, about the we DNS, we like to use this example, example of a warehouse. And we can think of the DNS as a fully distributed set of warehouses in which all, our all of our DNS data, data is, stored. is stored. So if we have if we this, have big, this warehouse, big warehouse, right, right, we need some, need help, some help in to order, manage your order your to manage room. it and in order and to, to store, store all of the data. Um, we store this data in zones, right? These are, the these are the administrative divisions of each of our pieces of data. We get to these zones via this concept of delegation. Delegation helps us manage all of the different levels of DNS data that we have. We can delegate example, example and, bar and bar, and food out of the, dot -com, out of the dot -com, dot .com domain, domain. And, and then those are themselves administrative domains, administrative domains, that, domains that can have individual machines, machines with all sorts of all sorts different, different labels. Um, in this case, in, this case, example in our example of, of a warehouse, the, the zone on the right uh, would be a uh, shelf, shelf in, our in our warehouse where we store, where we the, dog store the data. data. Uh, um, the domain when we when we use this word domain we're really referring to not just the node in the in the level but everything underneath it as well um this act of creating zones uh, is called delegation it's a very important concept in the dns um When you are delegating beneath you, you become the, become the parent, and when you are, and you are delegated, you become the child, and of course it, of course it, it can be a grandchild and, grandchild and great grandchild, and we but we use the family hierarchy to talk, to talk about delegation. So, we create all this data and we store it in our warehouse, but now people, but now people have to retrieve it. Um, It's important to understand that DNS is fully distributed across the globe. So in, so in order to obtain this data, we need helpers, we need service providers. And in this, and in this case, the service providers are resolvers, resolvers recursive resolvers. These are, the these are the machines that do the majority of the work that go out and, out and fetch the answers to the DNS questions that we ask. So, um, some of our helpers, we have the resolver, uh, we have, name, uh, we have servers. Name, servers. name servers. Name servers are servers which have, have the authoritative data that we're, that we're seeking, have the they have the actual answers, answers to the questions that we want. That we want. And, the And the resolution process is the implementation of the translating the IP address to a domain or name or, or, you know, or, more generally, getting the answers to the question we ask. ask. Um, two, more two more quick things. things. Uh, Uh, that are very important, are very in, the important in the DNS, uh, one, is -in. Uh, one is caching. We ask the same question, question, question over and over. Time every we time we type www.google.com, well, well, the first time, the first time we, we do, do it, it has to go, search, search, to go search, fetch, You know, what are the IP addresses for www.google.com so we can display the website we've asked for. But then it gets asked again one second later, and then it gets asked again one second later, and it gets asked again and again and again so you make the faster dns faster and better and, better and more resilient by caching, by caching by having the resolvers cache the answers, cache the answers to the questions it's received um, and, then and then the next time the question is asked, the asked, asked it already know the, it already knows the answer similarly uh, from, the uh, from the authoritative side we talk about replication, replication. We don't want we don't just want a single, single authoritative, authoritative name server to have the answer answers to all, the all of the DNS questions, questions we ask. We, we want to be able to replicate that, that data across many nodes, across nodes so, that we, so really that we have, you know, a more robust, robust system, system of answering queries. Of answering queries. Uh, um, okay. And in 2022, we're able, easily we're able to easily replicate, replicate data, data and have many, many nodes, thanks to the magic of any cast route. Any cast route. So, this, this is a good example, example visually, you know, of, how of how the resolution works. works. If you pick up, you pick up your, device, your mobile device and you ask, ask Safari, you know, in this example, it's an, example, iPhone. It's an iPhone, we, we Safari, ask Safari to website, go to a website, to www.lacnic.net. LACNIC, www. LACNIC. LACNIC. LACNIC. The, the first thing it, it does is Safari makes an API inside call inside the phone, inside the operating system. system. What's to what's a called a stub resolver. A this is a piece of software running inside the operating, inside operating system, system, and, it's, and it's, function its function is to go get, get answers to any domain names you name that you type inside, inside, inside, inside, inside, this case, Safari. So, so if, if we want to know the what the IPv4 address, address of www.lacnic.net is, is, the stub, the stub, stub, stub resolver goes and asks the question of a recursive resolver. And it, it me, says, hey, can you please tell me what the IPv4 address is of www.lacnic.net? And, and the resolvers just, just booted up and it doesn't, it doesn't know anything. It doesn't know the answer, but it says, but I, know solve it. Solve I know how to find it. The first thing it, first does, thing it does is it resolves how to get to, to, get to, net. Get to dot .net. It goes and it finds, so goes and finds find find the, the authoritative name server for, dot server dot for dot .net. For And it, says, And it says, hello, authoritative, authoritative, authoritative service, can you please tell me the IP address of www.LACNIC.net? And it responds, I don't know, but I know the answer to find LACNIC.net. Go here so that answer is so received by the, received the recursive, by the recursive resolver, resolver and then it goes to the, the next authoritative name server, and that's, and that's the authoritative name server, server for lacnic.net LACNIC. and, and it says hello can you please, can me please IP tell me the ipv4 address of www.lacnic.net and it says yes, it says, yes, yes i can, can. It's, it's this ip, it's IP address this set of ip, IP addresses it, it sends that information back to the recursive resolver which sends that information back to the stub resolver which sends that information back to safari And all of a sudden, the LACNIC.NET website comes, comes up. up. And, all and all of that happens in milliseconds, milliseconds right? right? And what's cool, and is, what's the cool is the next time anybody asks that of the recursive resolver, resolver it, doesn't it doesn't have to do the, the iteration, the iterative queries. queries. It simply knows, it the knows the answer already because it's, already it. Because it's cached, and in. it, And it the provides the answer. And the website very, loads very, quicker. very quickly. So that's resolution, so that's resolution in a very basic nutshell. Um, we have some, some, things, some, some things you want to, you want to think about uh, when, you when you are configuring DNS in your environment. In your environment. Um, it's very it's important, important that the authoritative, authoritative that the data that, has, that, has, that you are publishing in your, in your network is available in many different, in many places, different multiple places, multiple authoritative, authoritative servers. servers. You want your, you want your authoritative servers, servers in routing different routing domains. domains. And ideally, you want them in different geographic locations. locations. And this is all, this for, is all resilience. for resilience. This is just, this to, ensure just to ensure that anytime that there is a routing problem, problem, or or a problem, problem, or anytime there's an infrastructure problem, problem. Your, your DNS is not, is not directly, directly impacted. impacted. Its data is data still available, from, available many from many different places. places. Um, and, you and you can accomplish this, accomplish this of, course, by, of course, by setting up servers, setting up servers well, diversely, uh, diversely and, then uh, and then using zone, using zone replication, replication, which or is or part of DNS, a It's a fundamental part of, of DNS, DNS. Uh, so that you can you distribute, distribute all, of all of your DNS, your DNS, DNS data automatically, automatically, automatically, automatically, automatically every time it needs an update to all of your, different, all nodes. Of your different nodes. Um, Anycast is, is another very fundamental part today in DNS. It didn't used to be. DNS for a DNS very, for long, a very time long time was, was, very, was very simple straight and straightforward unicast. unicast, but we find, but like we find that anycast is a superior way to, to distribute, distribute data, data um, because, because it works, like it works you, right? better, right? GP be likes anycast. It helps find you nodes find nodes that are closer, closer, topologically closer to you. Um, so in Anycasting, in Anycasting we, put we put the same IP address on all of our all different, of our different servers, servers, and we just, and we just locate them in different autonomous systems. systems. Um, nice what's nice is the clients, clients aren't, aware of, aren't aware of anycast They don't care. They don't, care. They don't need, to, they don't need to be configured with anything. anything. They don't need uh, to know about it. Works. It just works. Uh, um, We use Anycast in the root server system. In a, slides, in a couple slides here, I'm going to show you a little bit about how the root server system is distributed. Um, we've talked about some of the benefits. Um, so at the top of the tree in DNS is the dock, is the, dock, is the root zone. And the root zone is really important because it's the first place you go to figure out where the top levels are. In our example of www.lacnic.net, We can only resolve .NET if we can get to a root server and ask the question, hey, where's the authoritative name server for .NET? It's a really critical part of DNS is being able to resolve from the dot to the, to the top-level so, domain. This and so for the system of root servers, servers we've actually got 13 root server labels, a.root-servers.org through m.root-servers.org, and they're run by 12 different organizations. Because of history, because this thing, because this thing, started, thing started in 1983 when, when the only Internet existed only existed for a while in the United States, the United States and only had only a couple of nodes outside, outside of the United States. States, most of these organizations, organizations uh, that, you that you see here are, based in, are based in the U.S. Uh, but, in uh, but in 1991, uh, we, got uh, we got a, a, a node Nordic in Europe at NetNod, at NetNod uh, which at the time, uh, at the time uh, was, the uh, was the Nordic University, University network in, in Stockholm. In uh, Stockholm. Then we got a node in 1995 uh, at RIPE uh, in Amsterdam. Uh, and in 1997, we had a node in Japan for WIDE, which is a Japanese academic uh, initiative. But 13 root servers operated by 12 root server orgs, and they're located all around the world. Thanks to Anycast, we take these 13 servers, these 13 labels, and we actually make them into the many, many thousands of servers. And we've put all those thousands of servers into currently, currently 1551, 1,551 nodes. 1,551, 1551 Anycast nodes all around the globe, many down, many down here America, in South America, many in Central America. Um, and we locate in these, these in big cities and small, small cities. cities. We locate, locate root servers wherever topologically, topologically it makes sense, which is most, which is most commonly, commonly where you find important, important big or big or, or well-used recursive, recursive results. So, so that, is our, that is our first introduction, part of our introduction. My colleague, uh, my colleague Nicholas Antenello is going to talk about some of the more advanced technologies that have come along in the last few years. Thanks. Thanks. Um, Voy a, voy a cambiar a español ahora para hacerlo un poco más complicado para todos. ¿no? Este, voy, voy a hablar en español, así que eh, espero que se me entienda. Eh, bueno, David habló un poco de las bases, de lo básico del DNS. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan muy bien cómo funciona el DNS. Muchos de ustedes deben ser expertos, incluso mejor que nosotros, en el tema de DNS y probablemente también algunos de ustedes están empezando o quieren empezar este, a, a incursionar, a configurar eh, DNS, tanto recursivos como autoritativos. Entonces, eso es un poco la idea de, de esta presentación es que sirva de base un poco para todos, sin importar el nivel que uno que uno tenga, de conocimiento del, del sistema de nombres de dominio y también que sirva de base para el trabajo que vamos a explicar después con Carlos, esta suerte de experimento que estamos empezando en, en, en este evento, que es un hackathon de, de DNS. Pero para continuar un poco con la presentación y agregando a lo que ya comentó David, la idea es ver ahora algunos otros, eh, otras. Eh, Características, si se quiere, extensiones del DNS, protocolos eh, relacionados con el DNS que le aportan algo a esa especificación inicial o esa, esa, esa, esa estandarización básica de inicial de, de DNS. Entonces, para agregar en, en, materia, en materia de seguridad... Imposible apuntar con un con un este, con un láser a una pantalla. Digamos, ese. no contaba con esto, así que no voy a poder apuntar. Les voy a decir nomás dónde están las cosas. Entonces, en materia de seguridad. ¿Qué hay? ¿Qué extensión podemos utilizar para agregarle seguridad al DNS? Bueno, obviamente, DNSSEC, como, como todos ya conocerán. Este, ¿Qué es DNSSEC? DNSSEC es una, una, una serie de estándares sí, obviamente relacionados con el DNS que le aportan al DNS seguridad, no cualquier tipo de seguridad un tipo muy muy específico de seguridad, antes de entrar en eso vamos a repasar este slide, la idea de este slide es mostrar una, un pantallazo ¿sí? en un solo slide mostrar todo el ecosistema de DNS ¿Sí? y cada extensión, cada protocolo del que hablemos, vamos a volver a este slide y vamos a indicar en este slide en qué parte del ecosistema actúa ese protocolo. ¿Sí? Entonces todo esto es el DNS, todo el ecosistema de DNS. servidores recursivos, servidores autoritativos, el STAB, que es el servidor DNS que corre en el cliente, digamos, cuya única función prácticamente es reenviar la, las consultas DNS que reciben de las aplicaciones a el servidor DNS recursivo que tenga designado, ya sea por el, por el ISP, o sea por el proveedor de acceso a internet, o, o configurado manualmente. Entonces tenemos el cliente, el servidor recursivo, los servidores autoritativos, servidores raíz, servidores autoritativos de los dominios de, de primer nivel, segundo nivel, todos los servidores autoritativos, y luego tenemos allá registros, registradores, etcétera. ¿sí? Todo el ecosistema DNS. DnsSec, es una extensión de seguridad de DNS que actúa en esta parte, entre el cliente y el servidor recursivo. Solo en esa parte. Por ahora, solo en esa parte. Es decir, si yo activo DNSSEC en mi infraestructura, lo debería activar tanto en los servidores recursivos como en los servidores autoritativos. A nivel de servidor recursivo, tendríamos que activar lo que se llama validación de DNSSEC y a nivel de servidor este eh, autoritativo tenemos que activar la firma tenemos que firmar nuestra zona ¿sí? cometí un error en lo que estaba diciendo este, NSC actúa entre el, dice entre el cliente y el servidor recursivo es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo ¿sí? pequeño gran error digamos este. Entonces, DNSSEC es entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo Después vamos a ver otras extensiones para proveer seguridad y privacidad Entre el cliente y el y el servidor recursivo Bueno, entonces, entre el servidor recursivo y el autoritativo tenemos DNSSEC Para que DNSSEC funcione, ambas partes tienen que tener implementado el estándar Entonces, de nuevo, a nivel del servidor autoritativo Lo que tengo que hacer es firmar mi zona y mantener esa firma, ¿sí? todas estas extensiones, así como cualquier este, software que operemos, el DNS es uno de ellos, no es este, cuestión de, bueno, uno lo, lo pone, lo configura una vez y se olvida porque eso está ahí, funciona y, y no pasa nada, ¿no? Hay que mantenerlo actualizado, hay que aplicar parches de seguridad que aparecen este, bastante a menudo, pero en el caso de que uno tenga implementado DNSSEC a nivel del servidor autoritativo, cuando uno firma la zona, una de las cosas que decide, una de las decisiones este, más grandes que tiene que tomar ahí es bueno qué tipo de algoritmo utilizo para generar mi firma mi firma electrónica ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de DNS y cada cuánto regenero esa firma o sea qué validez yo le asigno un tiempo de validez a esa firma y si estoy firmando digitalmente un conjunto de datos que es mi zona ¿sí? mi zona de, de DNS que reside en el autoritativo voy a decidir ¿Durante cuánto tiempo esa firma va a tener validez? Antes de que esa firma venza, voy a tener que generar una nueva. ¿Por qué? Porque si alguien está validando esa firma, la firma vence y yo no la actualicé, dejo de validar. Y si dejo de validar, voy a empezar a dar un error a los clientes que están haciendo las consultas. Entonces, hay que mantener actualizada la firma, cualquiera sea el tiempo que uno decida que le va a asignar de validez a cada una de esas firmas. ¿sí? Eso a nivel de recursivo. Firmar la zona y mantener la firma vigente. Regenerar una firma nueva cada vez que se aproxime la fecha de vencimiento. A nivel de recursivo, lo que tengo que hacer es habilitar a que el servidor recursivo sea capaz de verificar esa firma electrónica. En el protocolo estándar de DNS, sin esta extensión, el que David les comentaba, cuando el autoritativo busca, ¿sí? mediante el proceso de, de búsqueda que, que David explicó, busca una respuesta en los servidores autoritativos y la obtiene, la información que se transfiere entre el autoritativo y el recursivo no va firmada, no va autenticada. Cuando uno. Este, habilita DNSSEC el servidor autoritativo además de enviar la respuesta va a enviar una firma de esa respuesta va a enviar la respuesta firmada electrónicamente DNSSEC no es otra cosa que una firma electrónica de la información que yo envío yo, servidor autoritativo cada vez que envío una respuesta al servidor recursivo entonces envío la respuesta como lo haría cuando no tengo DNSSEC pero además firmo esa respuesta como si uno agarra un papel y firmara ¿Sí? ¿qué tiene que hacer hacer el servidor recursivo con eso? Bueno, el servidor recursivo va a recibir la respuesta como lo hacía antes de tener habilitado el SSEC. Y ahora, al habilitarle validación de NSSEC al servidor recursivo, el servidor recursivo va a tomar la firma electrónica y va a verificar que la respuesta que obtuvo coincide con la firma electrónica. ¿sí? Para eso, bueno, está todo el proceso de, de, firma, de, de cómo funciona la firma electrónica. No vamos a entrar en detalle de eso ahora, pero funciona igual que cualquier otra firma electrónica. Digamos, se toman los datos, se le aplica un hash a los datos, se encripta ese hash, se envía, se envía una llave pública, digamos, ¿sí? La llave privada permanece exclusivamente bajo el control y el conocimiento de quien administra el servidor autoritativo, es decir, el administrador del servidor autoritativo va a generar un par de llaves, llave pública y llave privada, se va a guardar la llave privada para él y va a publicar su llave pública, valga la redundancia, en el mismo archivo de zona. Entonces, cuando el servidor autoritativo envía la respuesta al recursivo, además de la respuesta, decíamos, le envía la firma y también le envía la llave la llave pública el servidor autoritativo que tiene habilitado validación recibe los datos la respuesta recibe la firma recibe la llave pública y utilizando la firma la llave pública y los datos, verifica la firma. Si la firma verifica, ¿qué es lo que va a estar comprobando el servidor, el servidor recursivo? El servidor recursivo, si la firma efectivamente verifica, corresponde a los datos, el servidor recursivo lo que va a estar validando es que esos datos realmente provienen del autoritativo para ese nombre de dominio. ¿Sí? Del autoritativo para esos datos, de la autoridad para esos datos. ¿Por qué? Porque para generar la firma se utiliza la clave privada. El único que conoce la clave privada es el administrador de la autoridad. Nadie puede generar una firma que verifique esa, con esa clave pública. Nadie puede generar una firma si no es la autoridad. ¿Sí? Entonces, procedimiento estándar de verificación de firma electrónica aplicado al DNS, tengo los datos de la respuesta, tengo la firma electrónica, tengo la, la llave pública verifico que esos datos provienen realmente de la autoridad para esos datos y si verifica, el servidor recursivo le va a mandar la respuesta al usuario que la solicitó, si no verifica y tengo habilitado validación de NSSEC, el servidor recursivo no va a enviar la respuesta que estoy buscando. Si estaba buscando la dirección IP asociada a un nombre de dominio que no verifica la firma, el servidor recursivo no va a devolver la dirección IP al usuario, le va a devolver un error. ¿Sí? Y de esa manera el, el usuario bueno, no va a poder acceder al, al sitio, pero es la idea. ¿sí? La idea es no pasar información que no verifica al usuario porque estaría entregando al usuario información falsa, digamos, información incorrecta, y haciendo que el usuario acceda a un sitio que no es el verdadero. Esa es la idea detrás de DNSSEC. Entonces, finalmente, y para, para repasar, ¿qué servicio o qué característica de seguridad brinda DNSSEC? Bueno, principalmente dos cosas. Primero, lo que se llama autentic autenticidad o autenticación de origen, digamos el origen de los datos. Es decir, estar seguro de que la respuesta vino del servidor autoritativo real para esa información. Y que no vino de otro lado un atacante o de otro servidor que interceptó la consulta y envió la respuesta haciéndose pasar por, el, por, el, por la autoridad. Eso por un lado, autenticación de origen. Y por otro lado, también permite, igual que una firma electrónica, verificar integridad. Es decir, que cuando se estaban enviando los datos del servidor autoritativo al servidor recursivo esos datos no fueron modificados si un atacante si yo no tengo habilitado DNSSEC y un atacante logra interceptar la información que envía el autoritativo al recursivo y logra inyectar información falsa el servidor recursivo no tendría forma de saberlo si ese ataque llega a ser satisfactorio no digo que sea fácil hacer, cometer ese tipo de ataque pero es posible existen varias formas, varios vectores para para realizar ese ataque. Si ese ataque es satisfactorio, el servidor recursivo no tendría forma de verificar que la información proviene de una fuente falsa y no de la verdadera. Si tengo DNSSEC habilitado y alguien interceptó y modificó la información, la firma no va a verificar. Y si la firma no verifica, el servidor recursivo va a mandar un error al usuario. ¿sí? De ahí la, la utilidad de DNSSEC. Entonces, autenticación de origen y integridad de los datos. Esas son las dos, las dos cosas que las dos este, características que provee, que añade de NSSEC a un, eh, al sistema de, de nombres de dominio. Algo importante, un ejemplo que, que a mí me gusta poner siempre en estos casos es el, el típico ejemplo del acceso a la cuenta bancaria, ¿no? a la página web del banco para hacer transacciones financieras. Normalmente uno agarra, abre su navegador, escribe la, la dirección. Eh, el nombre de dominio, la url del, del banco ¿sí? que incluye el nombre de dominio del banco y ahí antes de que se me despliegue la página, obviamente el navegador necesita la dirección IP del servidor web del banco o sea que lo primero que sucede ahí es una consulta DNS ¿Cuál es la dirección IP? Este servidor de este banco el, el sistema de nombre de dominio va a devolver una dirección IP el navegador va a usar esa dirección IP para acceder al servidor del banco y va a desplegar la página web, voy a poner mi usuario, mi contraseña de acceso a mi cuenta bancaria y voy a hacer las transacciones. Si no tenemos DNSSEC habilitado entre recursivos recursivo y los autoritativos para el dominio del banco, ¿sí? y alguien lograra acceder al servidor DNS del banco, el dominio del banco y modificar la dirección IP, podría agarrar y montar un servidor en paralelo, que se vea exactamente idéntico al servidor del banco, idéntico, pero que sea falso, digamos, ¿Sí? para poder capturar las credenciales, usuario y contraseña de la gente que accede a su cuenta. Es más, si lo hace, si el ataque fuera lo suficientemente sofisticado y el atacante así lo quisiera, podría incluso desde el servidor falso redireccionarlo al verdadero servidor del banco, cosa que yo realmente voy a terminar accediendo a mi cuenta. Pero ya me capturó los datos en el proceso. Yo termino accediendo a mi cuenta Por ejemplo, me redirecciona Al servidor verdadero, Yo sigo las cosas en el, en el servidor del banco Hago todas mis transacciones Cierro eso Pero hay un atacante Que ya tiene mi usuario Y mi contraseña Imagínense lo que pasa después Cuando yo termino de hacer las transacciones Alguien entra atrás mío Con mi usuario Y mi contraseña Y bueno, ya hace Lo que quiera hacer con, con, Y lo que pueda hacer Con ese acceso A mi cuenta bancaria ¿sí? Si yo tengo Y alguien podría decir Bueno, pero Puede haber un certificado SSL Y si el servidor web Es un servidor falso El certificado SSL no va a verificar. Sí, bueno, pero el SSL es algo que viene después, viene cuando yo accedo a la página web. Se puede perfectamente, el atacante podría incluso obtener un certificado falso de SSL. Y mi pregunta sería, bueno, ¿cuántos de nosotros verificamos que realmente el certificado de SSL del banco es del banco y no es de otra entidad? Digamos, no el certificado, no lo hace nadie. Casi nadie lo hace. ¿sí? O incluso deshabilitar completamente SSL, no usar HTTPS, digamos, usar HTTP. ¿Cuántas personas cuando acceden a su, a su banco realmente se fijan de que están usando el protocolo HTTPS y de que no, no, quedaron, no quedaron expuestos? También, el usuario común, digamos, lo que quiere es usar los servicios. No está todo el tiempo pensando en que, en que lo pueden atacar o en que puede ser objeto de algún tipo de ataque y verificar eso. Todos deberíamos verificar esas cosas, pero la realidad es que no sucede eso. Entonces, SSL, HTTPS, provee un nivel de seguridad, pero no es lo mismo, no es un sustituto de DNSSEC. Si yo tengo DNSSEC habilitado, por otro lado, y alguien lo hizo, logró modificar esa dirección IP que, que devuelve el DNS no va a poder generar la firma. O sea, la dirección IP la va a poder modificar, pero no va a poder falsificar la firma. ¿Por qué? Porque no conoce la clave privada necesaria para generar la firma. Entonces, cuando el servidor recursivo haga la verificación, va a ver que la firma no coincide. ¿Sí? Cuando la firma no coincide, no me va a devolver la dirección IP, por lo cual yo no voy a poder acceder al banco. Típicamente le voy a reclamar a mi que yeah, mira, no puedo acceder al banco y mi SP hará las y averiguaciones y dirá, sí, mira, el problema es del banco, que no está, no está coincidiendo, el, o sea, está brindando una, una firma que es falsa, digamos, y bueno, capaz que ahí el banco, justamente por ese reclamo, se da cuenta de que ha sido objeto de un tipo de ataque y lo, y lo resuelve de alguna manera. ¿Sí? Entonces ahí está un ejemplo de por qué es necesario y es muy importante tener habilitado de para el protocolo de Todo esto ya lo, ya lo mencioné, me quedé en el slide digamos no olvidé de seguir apretando acá. Así que todo esto que, que, que dijimos ya, ya está hecho, fantástico. Esto es un poco más de detalle técnico, digamos. Este, acá tenemos algún ejemplo de los registros más comunes de DNS, el registro A, AA, NS, eso. y esos que están allá, ese x RRC, NSEC, IDS, son los registros que el estándar de DNS-SEC agrega al DNS. O sea, el DNSSEC básicamente para realizar todas esas funciones que hablamos, agrega al estándar DNS esos cuatro registros. El DNS key, que es el registro que, que va a contener, que se va a utilizar para almacenar la clave pública y podérsela mandar a los, a los recursivos para que verifiquen la firma. El, el RRC, el, el registro que se va a utilizar para almacenar la firma electrónica de la, de la información el NSEC no vamos a entrar en detalle de, para qué, de cómo funciona pero el NSEC permite hacer algo que no mencionamos que es lo siguiente pasa y pasa mucho que un cliente hace una consulta para resolver un nombre de dominio que en realidad no existe por ejemplo imagínense que yo quiero agarrar y este, Tener el nombre de dominio, este no sé, mi nombre es Nicolás Antoñelo, nicolásantoñelo.net, supongamos, y quiero saber si existe ese dominio. Entonces claro, hago una consulta DNS para ver si existe, y si no existe voy y lo, y lo, y lo adquiero, el dominio. ¿no? Este, cuando yo hago una consulta DNS, supongamos que no existe el dominio, supongamos que nicolásantoñelo.net no existe, entonces yo envío una consulta DNS por Nicolás Antoñelo y el sistema me va a devolver un error, un mensaje de error, que es dominio no existente, nxdomain. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Estoy consultando un dominio que no existe justamente porque quiero verificar que no exista para después ir y registrarlo. Existen otro montón de casos en los cuales aplicaciones envían consultas DNS por dominios que realmente no existen y obtienen el mensaje S de, de, de, de error, que no es un mensaje de error real, sino que es una indicación del sistema de nombre de dominio de que el dominio por el que estás consultando no existe. No está registrado en ningún servidor autoritativo. Por lo menos ninguno que el sistema de nombre de dominio pueda encontrar. Esa respuesta negativa proviene del autoritativo Para el dominio que yo estoy consultando Es decir, si yo estoy consultando por nicolásantoñero.net, El servidor autoritativo de .net Va a ser el que me diga Nicolásantoñero.net No existe, ¿por qué? Porque si existiera el padre El servidor padre de nicolásantoñero.net Es el .net ¿Sí? Entonces, la autoridad es el .net El .net me está diciendo que no existe Si yo tengo DNSSEC habilitado el registro ENSEC Es un registro que está diseñado Para que el servidor autoritativo Pueda firmar Respuestas negativas ¿Por qué? Porque puede ser Que el dominio existiera Y con la .net Existiese Pero un atacante Se salió con la suya Y me está haciendo creer Que no existe Por ejemplo Para hacer un ataque De negación de servicio Para que ya no pueda acceder A los servicios Detrás de ese dominio Entonces existe una forma Para firmar La respuesta negativa La autoridad El autoritativo En este caso el .net Puede firmar que no existe eso. para eso usa el registro NSE. ¿Sí? es un registro pensado para firmar respuestas negativas y poder autenticarlas también. poder estar seguro en este caso, el ejemplo de que algo no existe. ¿Sí? Y por último el registro DS es un registro que se utiliza para lo que se llama cadena de confianza, nosotros dijimos que la clave pública se la envía al servidor autorizativo o al servidor recursivo para que el servidor recursivo pueda verificar la firma. Sí. pero alguien se puede ir a preguntar ah, fantástico, el servidor autoritativo me, la, la, me envía la clave pública al servidor ¿Y ¿qué pasa si un atacante falsifica los datos, falsifica la firma y falsifica la clave pública? va a verificar, porque es todo falso lo creó todo el atacante, entonces tiene que haber una forma de verificar que la clave pública es realmente la verdadera y no es una falsa para eso, tampoco vamos a entrar en detalle ahora, existe una funcionalidad una función que se denomina cadena de confianza, que es que en el, en el árbol de DNS, digamos, cada eh, autoritativo eh? Está certificado por el padre. Es decir, en ese registro de ese, cada padre certifica quiénes son sus hijos, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Se hace a través de cadenas de, de, cadena de confianza de firmas electrónicas. Entonces el recursivo realmente va a empezar a verificar. Toda la cadena de confianza va a empezar a verificar. La firma para verificar para verificar la firma electrónica de okay, la información que está recibiendo, tiene que verificar que ese realmente es el hijo de un determinado padre. Va a ir al padre, va a verificar que ese es el hijo de otro padre y así hasta llegar a la raíz. Y por último, va a verificar la firma electrónica de la raíz del DNS. Si, si toda esa cadena de confianza es válida, la firma verifica, da la respuesta. Si no, da el mensaje de error. El registro de ese es el que se utiliza para establecer esa cadena de confianza. ¿Sí? Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la la raíz no padre. ¿Cómo estoy seguro de que la firma de la raíz no es falsa? Para eso existe también y está estandarizado un procedimiento de firma de la raíz. Capaz no, que Carlos, no ¿quiere comentar algo sobre el procedimiento de firma de la raíz? Casualmente con, con Carlos. Bueno, yo fui muchos años uno de los, de los participantes, digamos, y este, colaboradores de parte de la comunidad en el proceso de firma de la raíz. Ahora no más porque soy, soy staff de ICANN, entonces no se puede estar en los otro lado de, de mostrador, digamos. Pero Carlos, también ha sido durante muchos um, más años este Crypto counter, Officer para Columbus firmar la raíz y bueno, él les puede explicar un poco cómo se hace para, para confiar en la root firma de la raíz, dado que no se puede establecer que confianza porque la raíz no tiene padre, digamos es donde empieza el árbol no de la raíz. ¿Quieres hablar un poquito de eso, Carlos? Rápido, ¿tú rápido? ¿tú y lo seguimos. Como, como comentaba Nico, Nico saying, el, el problema de firmar la raíz of, es un uh, problema uh, único en sí uh, mismo porque la raíz tiene padre. La confianza so that, uh, termina en la raíz. ¿Cómo se hace para construir confianza alrededor there, de, la, de la firma de la raíz? Eso es lo que se llama una ceremonia. No es una práctica exclusiva de DNS, es una práctica común en, en general en las PKIs, si bien el DNS no es una PKI. El. En definitiva se crean eh, de alguna manera procedimientos y formas alrededor del proceso de generar, revocar y, eh, gestionar claves en general y eh, concretamente cómo está hecho operativo eso. Este, hay, Cuatro ceremonias al año en la cual se generan suficientes claves para cubrir seis meses, cosa que siempre hay como un, eh, digamos un exceso de, o una guarda, si quieren, de claves pregeneradas para mantener la firma de DNS eh, vigente. Nunca se habían usado, ¿hasta cuándo? Hasta la pandemia. Cuando empezó la pandemia, algunas de las primeras ceremonias no se pudieron hacer, pero como existía esa guardia de claves, no, no hubo ningún problema. Después, de hecho, tuvimos que hacer este, algunas cosas bastante innovadoras, por llamarlo de alguna manera, para poder hacer las ceremonias por Zoom. Eh, pero fue bueno, eso no para hacer una historia más larga en otro momento. En definitiva, las ceremonias se componen de distintos tipos de actores. Eh, el Engage equipo de, de ICANN, que se gestiona la ceremonia que uh, tiene el equipamiento. The, y después hay equipos o, o miembros de comunidad, de los cuales yo soy uno. Members. Nico fue también, es el nombre, pero en realidad lo que they're estamos they're ahí es fundamentalmente como testigos de que las cosas se hacen de acuerdo al guión especificado y que no existen excepciones, o sea, cosas fuera de guión que no están explicadas razonablemente. Bien, eso con el tema de la, de la firma de la raíz, ¿Te parece que comente, Nico, parece que comente algo de de, y de, OH, de transporte de transporte más adelante, okay. dale, entonces. bueno, pasemos al, al siguiente, si no vamos a convertir el tutorial en tutorial de, de entonces, ya hablamos de los beneficios, no sé sea, dónde apuntar con esto, nunca sé, no nunca a apuntar para ningún lado porque this, this bueno. Vamos un poco para atrás. Ahora vamos a hablar un poco de eh, dos estándares, los protocolos estándar también, que aportan privacidad. ¿sí? bastante común confundir porque a veces es que en realidad tienen un poco ambos, uno del otro, digamos, privacidad con seguridad. DNSSEC ¿sí? aporta seguridad, DNSSEC no aporta privacidad en todo lo que dijimos fíjense que básicamente DNSSEC que es una verificación de una firma electrónica algo que parece tan simple digamos obviamente tiene cierta complejidad técnica no es una cosa complicada de a veces uno cuando, cuando todavía no está en, en el tema o no empezó con el tema no no, no tiene se administra un servidor recursivo no tiene no está validando Si se mí es un servidor eh, autoritativo no firmó su zona parece que NCC es algo complicado no es complicado realmente no es complicado hay que tener ciertos cuidados técnicos como cualquier este, eh, estándar uno, técnico que uno implemente pero no es, no es algo com complicado digamos. no aporta NCC no aporta privacidad los datos, lo que va encriptado es la firma electrónica los datos siguen viajando en texto claro, sin encriptar cualquiera que le intercepte la comunicación de DNS podría ver cuál es el dominio por el que estoy consultando y cuál es la respuesta no va a poder este, eh, no va a poder firmar, ni no va a poder hacer eh, nada, ninguna modificación de la firma, pero no tiene nada que ver con los datos. Los datos siguen viajando este, sin sin encriptar y en texto claro. Entonces, si quisiera agregar privacidad, ¿sí? ahí es donde empiezan a actuar estos estos otros dos protocolos, DOH y DOT. De nuevo, la misma foto del ecosistema de DNS. Y fíjense ahora que DoH y DOT actúan, ahora sí, entre el cliente y el servidor recursivo. ¿Sí? A veces también se tiende a pensar de que TOH, DOT, DOH, DNS compiten entre sí. No, son protocolos totalmente distintos para problemas totalmente distintos. ¿Sí? Y incluso, como se ve acá, actúan en diferentes partes el ecosistema de DOH y DOT me van a servir para aportar privacidad, ahora vemos cómo, entre el servidor recursivo y el dispositivo del cliente, entre mi teléfono móvil y el servidor recursivo que utilizo entre mi computadora, el servidor recursivo que utilice, entre la bombita de luz que está conectada a internet, vaya a saber por qué, pero está conectada a internet, la heladera, el microondas, lo que sea, que envíe consultas DNS y el servidor recursivo que esos dispositivos utilicen. ¿Por qué decimos que aporta privacidad entonces? es la privacidad? Básicamente privacidad es que alguien, un tercero, no pueda ver la información que se está intercambiando, que esa información se mantenga privada entre las dos partes que están dialogando. En este caso, Caso, las dos partes que están dialogando son el cliente y el servidor recursivo. Entonces yo quiero hacer que la información se mantenga privada y que solo la conozcan el cliente y el servidor recursivo. Si alguien captura la información esa en el medio, no va a poder ver qué es lo que hay ahí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? eso? la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace de y Generan un canal encriptado de comunicaciones de mensaje de DNS entre el cliente y el servidor recursivo. ¿Sí? Con un pequeño matiz, una pequeña diferencia. Y ahí tienen esos dos sabores, digamos, DOH y DOT. En el caso de DOT, DNS sobre TLS ¿Sí? Realmente, el canal encriptado se genera entre el sistema operativo, digamos, de el cliente y el servidor recursivo. En el caso de DOH, DNS sobre HTTPS, en vez de DNS sobre TLS, DOH es DNS sobre HTTPS. El canal encriptado, en realidad, se genera entre el navegador, el browser y el servidor recursivo. En un caso es. Todo el intercambio de DNS entre el dispositivo a nivel del sistema operativo y el uh, servidor recursivo va En el segundo el caso, el que maneja en el, caso, el canal encriptado es el navegador, el no el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, yo podría tener dos navegadores distintos. Sí, utilizando dos en canales en encriptados distintos, en distintos, cada channels, uno dialogando con el servidor eh, recursivo. recursivo? Puede ser con el mismo servidor recursivo, recursivo, recursivo o con diferentes servidores recursivos, recursivo, porque el servidor recursivo, ser recursivo, recursivo, ser recursivo, recursivo, recursivo, en el caso de DOH, de se elige a nivel de, de, de browser, browser, browser de navegador. En el caso de DOT, el servidor recursivo se elige cuando uno configura el protocolo DOT, el protocolo TLS, básicamente, entre el sistema operativo y el servidor recursivo. Típicamente, el, el si servidor, el servidor recursivo que mi ISP me provee soporta TLS, se puede establecer el canal y después todas las aplicaciones van a utilizar el mismo canal encriptado para dialogar con el, para hacer consultas de NS al servidor recursivo. En el caso de DOH, eso lo maneja el navegador. Es el navegador el que decide qué servidor recursivo usa, puede usar el mismo que, puede usar el mismo, este, que, que está configurado a nivel de, de, de, de que me suministró el, el, el IXP, digamos, el, el ISP, perdón, o puede decir utilizar otros. En general, este, capaz ahora Carlos quiere hacer algún comentario sobre eso, en general, eh, actualmente los, los navegadores, digamos, le dan opción al usuario de decidir cuál es el servidor este, recursivo con el que se, va, que se va a utilizar para resolver las consultas en ese en el caso de habilitar el protocolo de OH. ¿sí? Y bueno, eso es lo que básicamente la funcionalidad de DOH y de DOT, generar un canal encriptado entonces entre el cliente y el, y, el, y el servidor recursivo, con ese matiz, DOH entre el navegador y el servidor recursivo, DOT entre el sistema operativo y el servidor recursivo, para encriptar la información y proveer privacidad. ¿sí? De nuevo, es complementario a lo que hablamos de NSSEC, una funcionalidad diferente, lo ideal si yo quiero tener las dos cosas, seguridad y privacidad, es bueno, desplegar este, NSSEC obviamente y elegir uno de estos dos y desplegarlo. En lo personal, creo que siempre es mejor... Este, y más óptimo desde de, de varios puntos de vista técnicos utilizar D.O.T. que D.O.H. pero bueno, ahí podríamos entrar en una, en una discusión este, un poco filosófica que también se ha, se ha generado cuando se generó cuando estos dos protocolos este, surgieron hace unos años, hace pocos años son protocolos relativamente nuevos en comparación con DNSSEC. fíjense que DNSSEC está disponible desde 2010 y D.O.H. y D.O.T. que tienen un par de años, digamos o un poco más, pero que Realmente en se fact, empezaron a usar, use, este, supongamos que desde el 2019, 6, por decir, 2018, 2019. No, 2018. Ahí está. Este, entonces son, son so más recientes y bueno, al principio también se se sucedieron una, una serie de, de discusiones que no tienen nada que ver con el estándar. El estándar está ahí y está incluso desde hace más tiempo ahí, este, sino que las discusiones tuvieron que ver más con la implementación que decidieron hacer algunos este, de los fabricantes de navegadores. De los digamos, porque al principio algunos de ellos este, no daban la opción de, al, al usuario de elegir de si querían habilitarlo o no, lo habilitaban por defecto, Energían ellos arbitrariamente contra arbitrariamente contra qué servidor recursivo iban. Entonces uno... Para las consultas que no, que no utilizaban DOH, estaba utilizando el servidor recursivo de, del ISP y para el resto de las consultas cuando uno navegaba con ese navegador en particular, estaba usando el servidor recursivo, pero se usaba otro navegador estaba utilizando otro servidor recursivo por ese otro navegador, y bueno, ahí, ahí sucedieron varios digamos, varias instituciones debates a nivel de, la, de, la, de las comunidades técnicas y no técnicas y bueno, pero las implementaciones más nuevas y más recientes de todos los navegadores en general le dejan al usuario la opción de elegir I this is the you recursive of the would like to use. Este, Carlos, Carlos, Carlos would you like to add anything on DOH or DOT? Ustedes habrán notado que usamos tanto para hablar de NSC como hablar de D.O.T. De hecho, usamos la palabra integridad, pero es una integridad en dos en dos lugares diferentes. Cuando hablamos de la integridad que provee de NSC, estamos hablando de la integridad de los propios registros de la zona y de la propia información de GNSS. la integridad que puede proveer el D.O.T. a través de TLS es la integridad de los datos que van por el enlace, por la conexión, pero no la información del propio NS, porque el TLS no sabe nada. de GNSS. Entonces, si bien es la misma palabra, conviene acordarse de cuál es el rol que juega cada una de las dos tecnologías porque cubren o resuelven el problema de la integridad en dos puntos diferentes, ambos necesarios, no es que uno sustituya otro. Siguiente. Siguiente protocolo. Vamos a hablar un poco de este protocolo este que se llama minimization. No me hagan traducir esto, por favor, porque va a ser un desastre en español. Este, minimización de. Podría ser minimización de las consultas. Vamos a ponerle ese, ese, esa traducción. ¿Qué es QNAM minimization? Primero, Q minimization aporta privacidad. Básicamente aporta privacidad. Ahora vemos cómo, digamos, así como DOH y DOT aportaba privacidad, implantando la información entre el cliente y el servidor recursivo, una Minimization va a aportar privacidad en otra parte, en la misma parte donde actuaba este, DNSSEC. Obviamente, que una Minimization y DNSSEC también son complementarios, son cosas totalmente distintas, uno no sustituye al otro en lo más mínimo pero actúan en el, en el mismo pero tramo, el, tramo digamos, en, el mismo en la misma parte del, del ecosistema. Tiene de DNS. DNS minimization, actúa entre el diálogo entre el servidor recursivo y los servidores autorizados. Para explicar que Minimization, vamos a, vamos a vamos a hacerlo de esta manera en una consulta estándar de DNS sin minimization, el servidor recursivo envía cuando inicia su búsqueda, supongamos que el servidor recursivo no tiene nada en el caché, no conoce nada de lo que le están preguntando, lo tiene que salir a buscar la respuesta. ¿sí? Lo primero que hace es consultar a la raíz. La raíz le va, le va a decir: Yo no conozco esa respuesta, pero sé quién es el, el administrador del dominio de primer nivel, le pasa el servidor de dominio de primer nivel autoritativo. El servidor recursivo va a consultar el dominio de primer nivel. El servidor autoritativo de dominio de primer nivel va recorriendo el árbol hasta que encuentra el servidor autoritativo que tiene la información, la obtiene y se la devuelve al En toda esta secuencia de búsqueda de información entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos, el servidor recursivo a todos los servidores autoritativos les envía la misma exacta pregunta: la pregunta completa por el nombre del dominio completo. Completo que estoy buscando. Es decir, le pregunto a la raíz, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolásantoñero.net? Le pregunto al servidor autoritativo .net, ¿cuál es la dirección IP de www.nicolásantoñero.net? Le pregunto al autoritativo de Nicolás ¿cuál es la dirección IP de www.nicolásantoñero.net? Www Siempre la pregunta es la misma y es la pregunta completa, por el dominio completo que estoy buscando. ¿Sí? Eso es... Sí. Minimization. Si yo activo QNA minimization y eso se hace exclusivamente a nivel de servidor recursivo. Solo tengo que configurar el servidor recursivo para que soporte QA Minimization lo que va a hacer el servidor recursivo es, en vez de enviar a cada servidor autoritativo la, la pregunta completa solo le va a enviar al servidor autoritativo lo que el servidor autoritativo necesita saber y el resto se lo guarda para él. entonces los servidores autoritativos solo van a conocer una parte de la consulta lo que ellos necesitan para dar una respuesta pero no toda la, la, to no toda la consulta completa en el ejemplo de WWW Antenilo, él, el servidor recursivo, cuando consulta a la raíz, en vez de enviarle toda la pregunta, solo le va a preguntar a la raíz, decime cuál es el autoritativo del .NET. En entonces la raíz no sabe qué es lo que yo estoy tratando de averiguar solo necesita saber eso y me devuelve cuál es el autoritativo del .NET ahora yo voy y le pregunto al .NET en vez de mandarle toda la consulta solo le voy a preguntar cuál es el autoritativo de nicolás y finalmente voy al servidor autoritativo de nicolás y a ese sí le hago la pregunta completa le digo cuál es eh, la dirección IP de www.nicolás y le tengo la respuesta fíjense que ahora la información que está intercambiando el recursivo con los autoritativos es menor, es mínimo es solo lo que el autoritativo necesita para contestar y de ahí el aporte a la privacidad es decir, los servidores autoritativos que no son la autoridad para lo que yo estoy consultando solo van a conocer lo que necesitan saber y nada más el resto solo lo va a conocer el servidor este, recursivo, y obviamente el servidor autoritativo final que es el que consulta, pero bueno, eso ya lo sabe la información porque es la autoridad para esa información, Entonces, no estoy diciendo nada nuevo, ¿Qué cosas se, puede, se pueden hacer no, cuando I no control, tengo habilitado? Que, que no se van a poder hacer cuando tengo habilitado. Bueno, si yo a un, so un servidor autoritativo I, uh, de la raíz, por ejemplo, o a un servidor autoritativo de, un, de un cualquier dominio, le envío la consulta completa, quien administra ese one, servidor, the, the puede saber, the one, the, the puede saber va a saber o puede llegar a, a, a, a, a saber qué es lo que los clientes están consultando qué cosas son las que yo consulto a dónde estoy navegando qué es lo que estoy haciendo cuál es mi actividad tener pistas sobre cuál es mi actividad en internet si yo le mando solo lo que necesitan saber es imposible que sepa a dónde quiero acceder yo porque nunca les llega a, Entonces están a por... Desde ese punto de vista la minimización aporta a la privacidad de los clientes ¿Sí? minimizando la información que el servidor recursivo envía a los servidores autoritarios ok desde el punto de vista de configuración, me atrevería a decir que todos los eh, software de servidores recursivos más utilizados, Bind, Outbound, eh, PowerDNS, todos ellos y, y, y más, en general, si uno instala, instala está instalando de cero la, la última versión estable, digamos, de, de esos servidores tiene minimization viene activado por defecto es decir si yo actualicé mi so, servidor recursivo no so, tenía una minimization habilitado enabled, y no lo can deshabilito can físicamente name, ahora to tienen habilitado con minimization es una, una característica que viene encendida por defecto en los servidores en softwares de servidores recursivos tengo que deshabilitarla a propósito ahora si, si, si quiero no utilizarla es decir que básicamente si yo instalo la última versión y no hago ninguna modificación en la configuración que desactive que en el minimization el servidor recursivo solo va a estar enviando en sus consultas a los servidores autoritativos la información que necesitan saber y no la consulta completa eso lo pueden se puede saber fácilmente si son el administrador del servidor recursivo, incluso pueden hacer un TCP DAM o poner un sniffer ahí y ver la información que el servidor recursivo consulta a cada autoritativo y van a ver que las consultas son parciales porque está con el minimization activado. Y si desactivan con el minimization, van a ver que ahí se empieza a enviar la consulta completa. Sí. Esto es importante, un comentario, porque hay como dos formas de configurar el minimization, una forma que se llama estricta y otra forma que se llama relajada, ¿sí? o más, más light, digamos. Cuando yo configuro que un minimization en forma estricta, ¿sí? el servidor recursivo envía al servidor autoritativo, como tengo que un solo lo que el servidor autoritativo necesita saber y obtiene una respuesta del autoritativo. En caso de que ocurra un error, el servidor autoritativo no tenga la respuesta para eso, ¿sí? el servidor recursivo va a recibir el mensaje de error del servidor autoritativo ¿sí? y le va a enviar al cliente el error. Fin del, de la búsqueda. Le va a decir al cliente no puede encontrar la información que me estaba buscando. Si yo configuro QName minimization en modo relajado y ocurre algún error relativo a la configuración de QName minimization a nivel a la, a la, a la forma de responder eh, de los servidores autoritativos. ¿sí? Cuando el utilizando QName minimization se le envía una, una consulta a un servidor este, autoritativo y si obtiene un mensaje de error del servidor autoritativo lo que va a hacer el servidor este, recursivo es volver a hacer la consulta con el dominio completo como si no hubiera que activado y ahí el servidor recursivo si el error estaba este, vinculado con el tema de la utilización de que ahí el servidor recursivo va, va a responder sin el error va a responder con, el, con, con lo que el servidor, autor, eh, el servidor autoritativo va a responder lo que el servidor recursivo estaba buscando y el servidor recursivo puede continuar su búsqueda, digamos. ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre configurarlo en modo estricto y configurarlo en modo relajado, que si es que yo lo configuro en modo estricto y ocurre algún error en la respuesta del servidor autoritativo que tiene que ver con la configuración de Kineo Minimization, se acabó la búsqueda. En el caso de relajado, le doy la posibilidad de que el servidor recursivo haga la consulta como si no estuviera configurado Kineo Minimization y poder salvar el error. ¿Por qué ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe esta forma más relajada? ¿No todos funcionan no todo funciona de modo estricto? Bueno, porque en un estudio reciente se ha detectado que cerca del 12%, más o menos el 12% de los servidores, este, de todos los servidores autoritativos, que fueron relevados, ¿sí? este, tienen algún este, problema de configuración que hace que si uso QNN Minimization, el servidor autoritario puede devolver un error cuando en realidad tiene la información. Entonces, por eso se recomienda este, configurar el servidor este, recursivo, el QNN Minimization, configurarlo en modo relajado y no en modo estricto. La configuración por defecto de los, de los que tienen habilitado por defecto QNN Minimization es eh, debería ser, creo que es en modo relajado. Sí, o sea que si uno lo quisiera en modo estricto so, tendría que cambiar la configuración. Pero por defecto viene en modo relajado. Eso me permite que, de nuevo, si sí, el servidor recursivo, default, el servidor alternativo, alternativo tiene algún problema de configuración que afecte al uso de QnA Minimization that, va a poder salvarse yeah, a de the, ese error. Obviamente ahí, no tengo la característica de privacidad si vuelvo a hacer la consulta completa. Pero bueno, en realidad, si la información existe y el error se está debiendo a la utilización de un Minimization, es preferible salvar el error, que mantener la privacidad, digamos, porque en definitiva es un mecanismo de, digamos, de, de, de, de previsión, si se quiere. Si de todas maneras, quiere priorizar la privacidad, lo que debería hacer es configurar el servidor recursivo en modo estricto. ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, va a haber un porcentaje de las consultas que pueden fallar debido a la utilización de que viene ¿sí? Entonces la recomendación es configurarlo en modo estricto. Modo, perdón, configurarlo en modo relajado. ¿sí? Esa sería la, la recomendación. Vamos a hablar rápidamente de alguna, de, alguna otra, de alguna otra característica, de algún otro protocolo que también este se le puede agregar al, al, al, al DNS. En este caso, vamos a hablar de algo que se llama Hiperlocal ¿eh? o Hiperlocal para la zona raíz ¿Qué es hyperlocal para la zona raíz? Hyperlocal para la zona raíz es una característica que puedo configurar a nivel de servidor recursivo Fíjense que acá no es a nivel de comunicación entre, entre dispositivos, sino que es estrictamente una configuración que yo puedo hacer en el servidor recursivo ¿Qué sucede con el servidor recursivo si yo hago el implemento hyperlocal de la zona raíz? Bueno, lo que sucede con el servidor recursivo es que básicamente cuando yo habilito hyperlocal hyperlocal de la zona raíz, estoy haciendo es voy a mantener en la memoria del servidor recursivo una copia completa de la zona raíz, raíz de la ¿Sí? uh, eh, Para eso ICANN tiene configurados unos servidores que, valga la redundancia, sirven la zona raíz entera y que pueden ser utilizados por los servidores recursivos con, para conectarse a esos servidores y descargarse la zona raíz completa. ¿Por qué alguien se querría, porque un servidor recursivo querría descargarse la zona completa de la raíz? ¿Por qué? Bueno, porque todas las búsquedas, DNS cuando el servidor recursivo no tiene información en el caché sobre lo que está buscando no tiene información en la memoria sobre lo que está buscando porque no lo buscó antes va a empezar la búsqueda por la zona raíz entonces la primera consulta es una consulta de la zona raíz, si bien eso debería ser rápido, podría ser algo entre no sé, unos pocos milisegundos hasta algunas decenas de milisegundos ¿sí? en, en términos de, relativos a toda la resolución de DNS, el consultar la zona raíz esperar la respuesta después ir a consultar el determinado nivel y la receta, cada una de esas consultas y respuestas y tiempo. Yo tengo una copia de la raíz en el servidor recursivo, la primera consulta que root root se hace de la raíz nunca sucede. El servidor recursivo se va a fijar en la memoria y va a extraer de la memoria directamente la dirección de los servidores de la raíz, entonces se va a ir directamente consulta. uh, uh, a consultar uh, el primer nivel nunca va a consultar la raíz de ese primer nivel, entonces saltea, ahorra uno de los pasos de la one of the steps and the time that you'll see that in the hackathon, you'll see the query times go down from tenths of milliseconds to zero, in zero milliseconds because retrieving your response from your memory, takes less than a millisecond. So, as time is in milliseconds, I'm okay, going to see how that first, uh, the is zero <tose> el proceso de resolución, alguien podría decir, OK, ¿por que la de el La respuesta es obvia eso sería una locura y prácticamente imposible, pero la raíz, sí, es muy consultada porque todo empieza por una consulta de la raíz, entonces parece tener cierta lógica en mantener al menos, si uno quiere acelerar el proceso, una copia de la zona raíz en el servidor reducido y ahí pueden suceder y muchas cosas alguien podría preguntar, bueno, ¿qué tal es la seguridad de eso? ¿qué pasa si este se corrompe esa copia en el servidor? ¿o si sea, hay algo mal con la copia del servidor? ¿o si falla algo respecto a Hyperlocal? bueno, las implementaciones de Hyperlocal en, en, de nuevo, en los servidores recursivos más comunes en las versiones más actuales de ellos Hyperlocal es bastante fácil de configurar son dos o tres líneas y nomás para activarlo y la mayoría de esos servidores recursivos ya traen en debida las direcciones IP de los servidores de ICANN que proveen la zona de raíz, entonces uno ni siquiera tiene que indicarles a dónde tienen que ir a buscar la zona de raíces, ya saben a dónde ir a buscarla. Este, ¿Existen mecanismos y protocolos para poder firmar zonas hoy en día? Este, ahí hay capaz que también podemos hacer un comentario We respecto a de eso. Comment, Alguien no, podría decir, bueno, pero si yo well, ¿sí me cargo la zona raíz, ¿cómo estoy seguro de que esa zona está firmada? Bueno, existen protocolos bastante recientes que permiten firmar una zona entera y autenticarla de alguna manera. El, claro, son SONMD, son MD básicamente, Zon MD es un protocolo estandarizado que permite eh, firmar una zona completa, digamos, para poder verificar que la copia de la zona que yo tengo es, es, es real y no fue corrompida por algún atacante o por algún, o por, o por algún proceso intermedio, digamos. Entonces yo puedo verificar que esa zona que me estoy descargando realmente es la que tiene que ser. Y en general, todos los servidores recursivos que aplican a Hyperlocal, cuando yo yo lo configuro, si ocurre algún error, lo que van a hacer es funcionar como funcionarían cuando no tienen la Hyperlocal. Es decir, si algo pasa con, con esa copia de memoria, no pueden acceder, o hay algo mal ahí, van a, van a enviar la consulta a la zona raíz, como lo harían cuando no tengo Hyperlocal, y listo. ¿sí? Lo único que es, no voy a tener eso, esa velocidad que tengo cuando, cuando saco la información de la memoria. Lo Voy a ir a buscar a la raíz y bueno, voy a tener una consulta típica a la, a la raíz. ¿sí? Y además el servidor, cuando lo configura Hyperlocal, tiene varias opciones de configuración, pero entre ellas lo que, lo que típicamente va a hacer el servidor recursivo es mantener actualizado eso. Cada determinado tiempo va a chequear que si hubo algún cambio de en la zona de raíz, de va a actualizar la, la copia local, local etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, esa copia local. En general se almacena en memoria, no se almacena en un archivo. En entonces, yo reinicio el, memory, el line, servidor recursivo, apago la máquina, reseteo el uh, servidor o lo que it sea, it sea it que I, haga, uh, si hago un flush de uh, cacheo o uh, lo que I sea, en general borra toda la copia de la zona raíz y se lo va a descargar nuevamente. Y ahí hay otro montón de opciones de configuración que ustedes pueden ver si buscan por cómo configurar local en un servidor recursivo. la funcionalidad que da es físicamente acelerar el proceso de búsqueda ¿Sí? Y también, cierta, esto es relativo, lo que aporta también es que, como el servidor recursivo no tiene que contactar tan seguido a la raíz para hacer una consulta, porque la cop tiene la copia local, si hay algún problema transitorio de alcanzabilidad de los servidores de la raíz, no va a afectar el proceso de resolución. El servidor recursivo va a poder seguir resolviendo momentáneamente la zona raíz porque tiene la copia en memoria, no va a salir a pero bueno, también por protección, si, si, si realmente el servidor recursivo durante un tiempo prolongado no puede acceder más a los servidores raíz, definitiva va a terminar dando de baja la, la copia de la zona raíz y que básicamente va a ser, no nos va a servir más para nada el servidor recursivo, porque si, si, si no tengo accesibilidad a la zona raíz, no puedo resolver ningún nombre de daño, ¿sí? Pero si el problema de conectividad es transitorio, cuando tengo la copia local, no voy a necesitar ir al servidor raíz. ¿sí? Entonces, también da cierto Nivel de resiliencia, además de acelerar. Y bueno, ahora le, le, finalmente eh, le voy a pasar la palabra a, a mi compañero David de ICANN para que explique este proyecto Kindness, este que es un proyecto que, que, que lanzamos en ICANN hace muy poquito. Eh, Uh, very, y bueno, David uh, nos va a comentar recently, bien que es, David y, y, it, y, tiene it, y y cómo oh, también oh, ser oh, parte de bueno, cómo también ser de este programa. So, so ten years ten ago, ago, I saw, I saw, the, Internet saw Internet the Internet Society created this program, created this program called Manners. Called Manners. Manners. And was Manners intended was intended to intended solve, to a, solve, very solve important a very help solve a very solve important problem, in, problem, the problem in the routing ecosystem we all live in. That all live in. That is, and that is, even today, there is there one, or, one two or two or three BGP, BGP, BGP hijacks every single day, every single day 365, 365 days a year, days a year. and so there are there some, some basic. basic Security, security mechanism that all, that all uh, operators, operators, that all network, all network operators, can take, can take to, help their, to help mitigate some, some, some this, of this, diminish some, some this, of this, and be better neighbors to all of, of to your other, network network other operators. operators. And so they created, so created manners. So network network network and manners is a great way to, uh, to uh, implement some best practices around routing security, like spoofing and coordination, filtering, and validation. This has been a very successful, successful program, program over the last 10 years. years. Uh, uh, ISOC has managed to uh, get all of, uh, get all uh, of uh, the so-called Tier so 1 ISPs, ISPs involved. They're involved. now they're working now so on the so-called Tier 2 ISPs. A very successful, a very successful initiative. ICANN is now doing the same thing with DNS. Thing and we've created in the spirit of manners, we've created something called kindness. And kindness is a program where DNS operators, operators, whether you're a, whether service, you're a service provider, provider whether, you are an whether you're an enterprise operator offering, operator offering DNS to your clients, to your clients whether you, are, whether a you are a school or, university, or, or a university or offering DNS to, to your staff, to your staff students, and to your students, whoever you, whoever are, you are, if you operate, operate DNS infrastructure, infrastructure, you can participate you can in, in kindness and agree, and agree to, to abide by a level of. Level There we go, um, agreed upon, best, upon best, practices. best practices. For each of these, each different, of these different types of operators, we've got, got about 10, 10 or 10 so best practices, best practices that DNS experts around the world have, the have world agreed, have agreed. Are the basics that we should, that we should all, all be doing, doing in our in dns our operations, operations to ensure, to better, ensure security better security and better stability of the dns, of the DNS. And, together, and together when all, different all the different operators, operators adhere to these standards, to these standards to do we do a really good job of hardening the, the core of the dns, of the DNS against, against bad actors We've set up so, a website at kindness.org, kindness which so will be, uh, next we'll next be on the next slide. And on this website, on this website operators can actually take, take self -assessment. a self-assessment, they can take a test, and they, they identify who, who, are, who are, they who are, they through and they go through each, each of the steps, steps and look at each of the practices that have, that have been agreed upon, and, and they decide if, they're, if adhering they're adhering to them or not. And they can download it, and they can look at it, and if they're not adhering to everything, this gives them a good checklist of what they of need what to they improve, improve within their own within their infrastructure, own infrastructure. As, they as they become participants as they get into the kind of system they can become goodwill ambassadors around the world and help promote, and help these, promote best these best practices to other dns operators who are not aware of them we, we have a mailing list Where you can discuss uh, the kindness program. Uh, and, we uh, and we also have, also have a community uh, wiki page uh, where, a lot, where a lot of the documents are stored. Are stored. So uh, that's the end of our introductory presentation. And it's now time, it's now for, the time for the hackathon. So, our friend, so our friend Carlos is going to tell us about the hackathon. The hackathon. Sí, le quería pedir a la gente de ver si nos pueden poner eh, los otros slides. Siguientes. Bueno, y ahora el, el experimento que les veníamos comentando. Entonces, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que queremos hacer durante el resto de la semana? Lo que, lo que queremos hacer es lo siguiente. El, ¿De qué se va a tratar este hackathon de DNS? La idea del hackathon de DNS es que ustedes... ¿sí? Dispongan de infraestructura Que vamos a poner a disposición Ahora les vamos a decir cómo. Sí, pero básicamente eh, cada participante de hackathon va a acceder A un conjunto de Dispositivos de red A una red con un conjunto de dispositivos cada uno. cada uno va a tener Dos servidores recursivos Uno que tiene Predescargado pre está no solamente descargado e instalado Pero sin ningún tipo de configuración Solamente como viene cuando una instala un servidor Bind y un servidor recursivo Unbound. Además, va a tener tres servidores autoritativos, uno con Bind, pensado para hacer lo que se llama un servidor autoritativo oculto, un servidor autoritativo donde ustedes van a configurar su archivo de zona, van a hacer toda la configuración de ese servidor autoritativo y después los otros dos servidores autoritativos, eh, uno de ellos también tiene BAN y el otro tiene un software de, de NS que se llama NSD, NSD, ¿sí? lo que van a, esos dos servidores, si lo quieran los van a tener que configurar como servidores secundarios, digamos, públicos. Public y configurar este, el, el protocolo de transferencia de zona XFR entre el servidor autoritativo privado y los servidores autoritativos públicos, de forma que los servidores autoritativos públicos sirvan públicamente la, la zona, sin, sin exponer al servidor este, privado, que es donde se hace toda la configuración. Y bueno, eso es lo que, lo, lo que, van, a, lo que van a tener y van a ver que, que todos esos dispositivos, los dos servidores este, recursivos y los tres servidores autoritativos están ubicados en diferentes redes, algunos en una, en una red pública, otros en una, una red que simula ser una, una DMZ, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las tareas de Hackathon? Eh, ahora Carlos le va a comentar un poco mejor cómo, cómo se va a desarrollar esto, pero básicamente cada uno de los participantes va a poder acceder a su plataforma, eh, para acceder solo van a necesitar un navegador web. ¿sí? y les vamos a dar a cada uno que, que se registre ahora cada uno se explica cómo les vamos a dar un usuario una contraseña van a acceder a la infraestructura con el usuario y esa contraseña la infraestructura básicamente les va a mostrar un mapa de la red con los dispositivos ustedes van a pinchar arriba del dispositivo y se les va a abrir una terminal y a web es una, una, una, SSH es una terminal de línea de comando de SSH sobre HTTPS, digamos. ¿sí? De forma que ustedes no van a tener ni que hacer un SSH, ni Intel ni nada. Simplemente todo se va a manejar a través de una interfaz web. Lo único que necesitan es un browser y se van a poder conectar desde acá, desde el teléfono celular, desde la habitación, cuando quieran. ¿sí? ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? El resto de la semana, desde hoy hasta el viernes, al ritmo que ustedes quieran, cuando puedan, y llegando hasta, hasta el nivel que, que quieran ahora comentamos los niveles van a tener que, la propuesta es configurar todos esos dispositivos el viernes vamos a tener otro, otra sesión ¿sí? de cierre del hackathon en la cual vamos a nosotros, con Carlos y David, y un equipo de colaboradores, vamos a ir revisando lo que ustedes van haciendo a lo largo de la semana, vamos a poner un canal de Discord, de, de a través del cual vamos a poder intercambiar este, consultas, la idea es no que Carlos, David y los colaboradores respondamos consultas, sino que... Entre, entre ustedes, entre la comunidad, los que saben más, los expertos en MS, puedan ayudar a los que, los que son, no son expertos recomendarles formas de configurarlo, explicarles cómo se configura, ¿sí? generar una especie de, de ambiente colaborativo durante toda la semana en la que la mayor cantidad pueda llegar a la mayor cantidad de configuración posible. Lo ideal sería que todos logren configurar los cinco equipos con todos los protocolos que vamos a mencionar ahora, pero bueno, Entendemos que hay ciertas diferencias de conocimiento y diferentes niveles, entonces va a haber este, vamos a tener premios al final para todos los niveles, no es solamente para los que completen todos. De nuevo, esto no se trata de un examen o de algo solo para expertos, sino que la idea también es, y hacemos mucho énfasis en esto, la idea es que principalmente los que no que están familiarizados en su día a día con configuraciones de servidores sí, de medios de servidores adquieran una primera o cierta experiencia o mejoren la experiencia que ya tienen, también utilizando el conocimiento de aquellos que son más expertos que también van a estar participando y que les van a poder explicar y ayudar. Este, nos vamos a poder ayudar entre todos a, a, a, a llegar al viernes con la mayor cantidad de cosas concretas. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles que vamos a tener? Vamos a tener 5 o 6 Niveles. va a haber un primer nivel que va a ser la tarea va a ser configurar servidores recursivos de DNS que ¿Sí? van a configurar idealmente los dos el bind y el unbound ¿Sí? la, la funcionalidad va a ser la misma son servidores recursivos o sea que la funcionalidad que proveen es exactamente la misma solamente que son dos software diferentes que tienen diferencias en la configuración asusten, van a ver que es muy fácil configurar un, un bind y un unbound para que funcionen como servidor recursivo pero bueno les vamos a pedir que en esa configuración cumplan con ciertas este, buenas prácticas mínimas. Por ejemplo, no, no van a tener que ser servidores eh, recursivos abiertos, van a tener que estar, van a tener que configurar una lista de acceso en el servidor DNS para que solo los clientes, o sea, solo las direcciones IP de todo el laboratorio, ese, puedan acceder a los, a los servidores recursivos y no que cualquiera en internet pueda usar su servidor recursivo para empezar a cometer ataques de estudio de, de negación de servicios y cosas de esas. Gracias. Este... Lo mismo, aplicar buenas prácticas implementar a nivel de servidor recursivo y chequear uh, que está funcionando validación uh, de NSC, chequear uh, que está funcionando uh, minimization, chequear and que, y configurar si quieren y pueden wish, y chequear, que, pueden, chequear que funciona a raíz a nivel de servidor recursivo. Vamos a tener tres niveles. Entonces, configuración de servidor recursivo, then then habilitación so o verificación de que está funcionando correctamente de validación de NSC y Q&A minimization a nivel de servidor recursivo el tercer nivel sería configuración de hiperlocal a nivel del servidor recursivo y luego vamos a tener dos niveles más tres niveles más a nivel de servidor autoritativo nivel uno, configurar servidores el servidor autoritativo bind con una zona siguiendo las directivas que vamos a decir no van a poder elegir ustedes arbitrariamente qué registros ponen ahí adentro van a tener que poner necesariamente algunos registros que nosotros usamos para chequear que su zona esté funcionando correctamente y después sí van a poder agregar lo que quieran a ahí. decir ahí Gracias. Entonces, configurar la zona y el servidor autoritativo sería un primer nivel. El segundo nivel es configurar el servidor este autoritativo ese como un autoritativo oculto que se llama o escondido y configurar los otros dos servidores autoritativos públicos y habilitar el protocolo de transferencia de zona entre los primarios el primario y los secundarios. Y eso es una configuración típica y una buena práctica eh, a nivel de operadores de servidores recursivos. Es decir, no tener un único servidor recursivo donde yo tengo todo expuesto, sino que tengo un servidor donde hago todas la configuración está oculto y los que expongo son dos servidores que lo único que hacen es se comunican con el, con el oculto, se extraen la zona y sirven necesariamente. Entonces los cambios los hago solamente centralizados en el servidor que está oculto y los otros dos replican y sirven públicamente. En el y el nivel 3 servidor autoritativo va a ser firmar la zona con el necesidad generar el, el, el, el registro DS y transferir el registro DS a la zona padre después vamos a decir cómo, cómo se hace eso y, y bueno, por ahí están los, los tres niveles para servidores recursivos y, y los tres niveles para servidores autoritativos. entonces esperamos que la mayoría se animen a, a, a participar por ser un experimento y porque lo tenemos que hacer muchas de las, de las verificaciones las vamos a tener que hacer automáticamente automatizando con algunos scripts que tenemos, pero también verificaciones manuales y, y para que se mantenga cierta cierto nivel de diálogo, no podemos tener lugar para 100 personas participando, 100 grupos distintos participando, entonces va a haber solo lugar para 30 grupos, pero lo que, y esto también es enfático, es lo que queremos que participen la mayoría posible. Entonces la idea es que ustedes se junden también a dos o a tres y este, uno de los del los de los de grupo haga la reserva de infraestructura, ahora le decimos cómo, y después trabajen en el grupo. Y así vamos a tener 30 grupos, pero cada uno puede tener una, dos, tres, cuatro, la cantidad de personas que y esa es la ventaja que tiene de de también es que dentro del grupo, además del intercambio entre grupos de disco, dentro del grupo también se estudian y aprenden unos de los otros. Así aprendemos todos. Te paso con Carlos, que nos va a contar un poco más de los bit detalles bit logísticos: cómo reservar la infraestructura, cómo conectarse al canal de disco y sobre el premio del día. ¿Ya? Y van a tener acá el viernes, si se ve la manera de hacer, se levantan y que tirar a esta loca, ahí. Ojo, uh, tomar cerveza y tratar de compilar periódicos de meses. No es una buena <tose> práctica, pero bueno, ellos no son libres de, de realizarlo <tose> como quieran, <tose> a la velocidad que quieran, like it, y no, tienen a la tarjeta hasta la mañana de para Gracias, Nico. Bueno, vamos a ir... A lo, a lo necesario ahora para empezar. Este es el. Ahí tienen el cuadro para ingresar al canal de Discord que se llama Hacker. Que les recomiendo que lo también ahí, lo que les interesa. Mientras les voy contando, si tenemos meantime, premios. Vamos a tener premios para quienes deben completar las tareas. Tenemos para el. No quiero decir ganador, digamos, el que pueda avanzar más es que tenemos un tiro Pro 7. Y después tenemos algunas mochilas, tenemos Powerbanks. Así que el, el viernes esperamos tener una, una, un cierre divertido con, con entrega de premios y todo. Este es el link, les recuerdo, para ingresar al canal de Discord Donde vamos a conversar El Discord es, es gratuito, ustedes se lo pueden instalar en el teléfono Y en, la, en el escritorio En el escritorio tienen dos opciones Pueden instalar la aplicación O pueden simplemente usarlo desde el navegador Eso como le quede práctico a cada uno eh, Pueden tenerlo en los dos lugares a la vez Hay seguramente gente que ya lo tenga Porque es muy popular en el mundo de la gente que juega eh, Y se ha vuelto recientemente bastante popular en otros ámbitos también popular in other environments as well. Ahora vuelvo para. Aquí. Now, y este here. otro And es el formulario form de registro. Este es el que van a tener que completar para solicitar, solicitar el acceso al lab. Uh, eso, fue eso fue sin querer. Sorry, I didn't mean to do that. No tenemos apuro, así que escanelo tranquilo. No, tranqui, tranqui. Este es el del Discord de vuelta. ¿A alguno le faltó alguno de los dos links? ¿Quiere que vuelva alguno en particular? Sí. El, el canal de Discord, eh, en realidad este link no tiene tanto misterio. En realidad esto es simplemente si ustedes reciben la invitación a Discord general que se mandó a todos los inscritos, el canal es abierto. Cuando se lo ven a Discord, lo van a ver ahí, hacen clic. Eh, gracias Nico por esa observación. Este, hacen clic simplemente ahí y si a alguno se le perdió el link, del, de hecho vamos a poner el link al formulario también. Si a alguno, si alguno se le perdió el link del formulario, después lo ven en el canal de Discord. Como les decía, y esto es es, me parece importante, es tenemos lugar para 30. Como les comentaba al principio, de todo esto es un experimento, es una actividad nueva, entonces muchas cosas pueden salir mal. Desde ya les pido paciencia a todos y de hecho les pido ayuda para, para animar las intersecciones que pueda haber. Con lo cual, si hay más de 30, yo les los invito a que trabajen en equipo porque van a ver que tiene una cierta complejidad, va a haber que investigar algo de información, etcétera. Y de hecho me parece que la experiencia es más rica trabajando en el equipo. Bueno, y con esto me queda más que agradecerle a Nico y a David y agradecerles a ustedes por acompañarnos y espero verlos el viernes y poderles entregar premios a algunos de ustedes. Muchas gracias.